Cortamos, lo más pequeño que podamos, la zanahoria, la cebolla, el apio, y los champiñones. En una sartén con aceite, empezamos rehogando la zanahoria. Un par de minutos después, agregamos el apio y la cebolla. Rehogamos todo otro par de minutos. Incorporamos los champiñones y salteamos otro par de minutos. Vertemos como un vaso de cerveza rubia y dejamos que las verduras la absorban y que se evapore el alcohol si usas una que lo lleve. Añade las lentejas ya cocidas y mezcla todo bien. Vierte un par de cucharadas de tomate frito e integra completamente. Salpimienta, rehoga bien y listo. Y ya solo nos queda cocer los espaguetis. Ya sabéis, abundante agua con sal y cuando hierva, espaguetis dentro. Cocemos los minutos recomendados por el fabricante y escurrimos. Emplatamos y a comer. Servimos bien calentito. Gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete, comenta y dame un like. Búscame en Telegram y en mi página web. Allí las recetas están escritas. En el comentario fijado están los enlaces. Hasta la próxima receta.